Laika Soy Katherine Alba y formo parte del equipo Laika Soy una mujer con valentía y liderazgo Soy Laiker de corazón Hola, soy Yareli, cargando en Parque de Casa Morada eh, es un placer servirle aquí a todos ustedes, mamá de cinco muchachos ya hombres. Él eh, le considero una persona amable, cariñosa, bondadosa, colaboradora y soy liker de corazón. Hola, soy Ángela Pulido, hago parte del equipo Laika, soy líder de Última Milla, soy una mujer empoderada, soy una mujer que busca la mejora continua, soy una mujer que le gusta trabajar en equipo, soy liker de corazón. Hola, soy Alejandra y soy Brand Manager de Colombia. Soy una mujer valiente, apasionada y entregada. Y lo mejor, soy laica de corazón. Hola, soy Maca, hago parte de Laika, liderando el área de diseño de UX UI. Eh, soy una mujer creativa, apasionada, soñadora y sobre todo muy responsable. Soy Laiker de Corazón. Hola, soy Jocelyn. formo parte del equipo de Laika. Soy una mujer fuerte, disciplinada y alegre. Soy Laiker de Corazón. hacer nada. trabajo como manager de Laika. Soy una mujer valiente y Laika Lover de Corazón. Soy Wendy Martínez, formo parte del equipo de Laika como jefe de retención. Amo ser pet Lover y soy Laiker de Corazón. Hola hola, soy Marcela García, manager de servicio al cliente LATAM, eh, además madre orgullosa de dos maravillosos hijos. Soy una mujer autónoma, capaz, inteligente. Además, soy Laika Lover de corazón.